Crezca más que nunca con el sistema de facturación electrónica de ContaPini. ContaPini, siempre un paso adelante. Bueno, vamos entonces a empezar con el eh, evento en vivo. ¿Cuál es la dinámica que vamos a realizar? Eh, ustedes nos han venido haciendo diferentes preguntas. Eh, les recuerdo el día 26 de septiembre hicimos un evento donde explicamos cada uno de los temas de resoluciones que hace momento estaban vigentes para la facturación electrónica. Y explicamos el paso a paso que se tiene que realizar ante la DIAN, primero para el proceso de registro como facturador electrónico, luego para la habilitación y hacer las pruebas de envío a la DIAN para después ya entonces tener la resolución final de la facturación electrónica. Durante dicho evento... Eh, surgieron gran cantidad de preguntas. Algunas de esas, pues, nos las han enviado al correo. Entonces, la idea es que durante el día de hoy también estén allí escribiendo ustedes algunas preguntas que detrás de cámaras nuestros compañeros nos están colaborando con eh, recopilar esas preguntas. Las van a organizar en unas diapositivas como para que eh, las podamos ir resolviendo y en pantalla se pueda ver la interrogante. Y vamos a aclarar como la mayor cantidad de diferentes inquietudes que se tienen. Pero aprovechando que esta semana la DIAN publicó una nueva resolución de facturación electrónica, pues la idea entonces es que eh, expliquemos cuál es esa resolución, qué cambios implementó y cómo es que está entonces eh, derogando algunos puntos que se habían tratado con resoluciones que actualmente, pues, antes de la semana pasada, es decir, durante los primeros días de octubre, estaban vigentes. Bueno, entonces voy a mirar aquí en diapositivas. Vamos a cambiarnos aquí. Recordemos algo. El calendario de implementación de factura electrónica está sujeta a unas resoluciones, o estaba. Vuelvo y digo estaba porque esta semana, el primero de octubre, a pesar de que la DIAN lo publicó, fue como el día 9, que salió con fecha del primero de octubre, el día 9 de octubre, la DIAN ya entregó oficialmente una nueva resolución, que es la resolución 0064, la cual tiene vigencia a partir del primero de octubre del 2019. Entonces, recordemos algo. Para el tema de facturación electrónica y los calendarios de inicio tenemos que tener presente algunas resoluciones, como cuáles. La resolución 20 del 26 de marzo del 2019, que esa fue como la primera que nos va a hablar o nos hablaba de unos calendarios de inicio de facturación electrónica, de acuerdo a unos diferentes grupos que se tenían programados por una actividad SIU. Ya en un momento recordamos eso. Luego salió una resolución 30 del 29 de abril del 2019 la cual pues, ampliaba de pronto unas fechas en unos rangos, en unos meses, a las fechas máximas de inicio en la resolución 20. Luego salió una resolución 48, donde indicaba que las personas que estaban trabajando con facturación electrónica el modelo anterior, la validación posterior, podían entonces implementar cualquier otro modelo de facturación, eh, eh, como por ejemplo factura por computador, factura talonario, por papel, que era válido siempre y cuando lo hicieran antes de la fecha de inicio en la facturación previa. Luego salió la resolución 58 del 13 de septiembre, donde ampliaba para los del de régimen simple el inicio de facturación electrónica, porque ya estábamos como muy encima, entonces la DIAN amplió unos plazos, pero entonces salió una nueva resolución. Esa resolución es la 64 64 del 1 de octubre del 2019. Y esa resolución, ¿qué es lo que indica o qué es lo que eh, explica? Explica que allí, algunos eh, párrafos, algunos textos, algunos calendarios que se mencionaban en la resolución 20, en la resolución 30 y en la resolución 58, fueron derogados, pero también fueron incluidos dentro de esas 64. Digámosle que estas 64 lo que hizo fue hacer una compilación de todas las eh, otras resoluciones, pero aún así amplió nuevamente los, los plazos para inicio de facturación electrónica para ciertos grupos. Entonces, como ya tenemos eso claro, que es esa resolución 64, vamos a entrar directamente en pantalla y vamos a explicarla, vamos a mirar cuáles son esos puntos, eh, vamos a mirar directamente la resolución. No quiero mostrar como apartados, sino directamente eh, de la resolución de la DIAN, eh, qué son los puntos que se tratan. Entonces, miremosla. Resolución 64 del 1 de octubre del 2019, que indica, primero, Pa, por lo cual se modifica el artículo 3 de la resolución 20 del 26 de marzo del 2019. A medida que los voy a ir explicando, voy a ir a, a que lo miremos puntualmente. El artículo 3 de la resolución 20. <coughs> Aquí está la resolución 20. Vamos a bajar a el artículo 3, que es este, el calendario de implementación de factura de venta electrónica. Entonces, ¿qué nos dice esa resolución 64? Dice se modifica el artículo 3 de, esa, de, de esta resolución 20, es decir, los calendarios. También dice, se deroga el parágrafo 3 del artículo 3, los artículos 15, 16 y 17 de la resolución 30. Entonces vamos a la resolución 30, vamos al parágrafo 3, artículo 3, resolución 30, vamos a buscar entonces, bajamos un poco, donde encontramos artículo 1, vamos a buscar artículo 2 y luego está el artículo 3. Donde dice habilitación y nos está indicando artículo 3, el parágrafo 3. Entonces vamos a buscar cuál es el parágrafo 3. Donde el parágrafo 3 indicaba que los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que deban cumplir con los calendarios 1 y 2 de la resolución 20, podrían contar con dos meses adicionales y que esto no aplicaba para los del régimen simple de tributación simple. Entonces, en esta resolución 64, lo que estaba diciendo es que se deroga, perdón, dice acá, deroga esa parte donde está la ampliación de los dos meses. Entonces, dirán, uy, ¿qué pasó? Ya entonces tenemos que empezar con facturación electrónica. No, tranquilos, no nos asustemos que simplemente en esa resolución 64 lo que está haciendo es el compilado de todo esto. Simplemente que... Para que no nos enredemos de pronto, la Dian pensó, para que nos enreden tanto que con la resolución tal, resolución tal, resolución tal. No, compilemos y organicemos todo en una sola resolución para que queden con las fechas al día. Entonces, nuevamente, está, derogó ese párrafo, ese párrafo 3 del artículo 3, la ampliación de los dos meses, y también dice los artículos 15, 16 y 17 de esa resolución 30. Entonces, vamos para abajo y vamos a encontrar... Los artículos 15, 16 y 17, que también los derogó, donde dice el artículo 15, donde indicaba que quitaba ese concepto de fecha máxima de inicio de la resolución 20, es decir, aquí este texto en los calendarios lo quitaba en esa resolución 30 que decía fecha máxima de registro en el servicio informático, esa resolución 30 en el artículo 15 quitaba esa palabra máximo y simplemente lo dejaba como fecha de registro en el, en el, en el servicio informático. Y también explicaba que esa fecha máxima eh, ya no era máxima, sino que era la fecha de registro, la cual eh, la persona tiene que hacer para poder registrarse ante la DIAN y cumplir el proceso de habilitación. De igual forma pues entonces decía acá que ese registro debía concluir antes de la fecha para iniciar la obligación a expedir facturación electrónica. Recordemos que en, el en el resol la resolución 20, en los calendarios, habían dos columnas, una que decía fecha de registro en el servicio eh, de la DIAN y la otra fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta. Esa fecha máxima es la fecha que nos indicaba la DIAN en la resolución 30, que nos daba dos meses más en el parágrafo 3, pero que con esta resolución 64, dice, fue derogada. Y también nos indica que derogó la resolución 58. La resolución 58, en conclusión, lo que decía era que esta resolución ampliaba. Para los del régimen simple de tributación simple que están en el calendario número 2 de la resolución 20, que son estos, donde indica otros sujetos, los contribuyentes inscritos en el año 2019 en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, ellos debían empezar a facturar electrónicamente el 31 de agosto del 2019. Pero la resolución 30 había dicho, le doy esos dos meses a todas las personas menos a los del régimen simple de tributación simple. O sea que estas personas, según esas dos primeras resoluciones, 20 y 30, estaban obligadas a expedir facturación electrónica el 31 de agosto. Pero salió la resolución 58, donde decía, se modifica la fecha máxima para iniciar a expedir facturación electrónica para el grupo número 1 del numeral 2, es decir, nuevamente, para estos, grupo número 1 del numeral 2, y nos indicaban que la fecha máxima era el, o es el 18 de noviembre del 2019. Entonces, esta resolución 64 también derogó esa resolución 58. Entonces, ¿qué querrá decir? Todos los del régimen simple de tributación simple tienen que empezar ya a facturar electrónicamente. No, tranquilos. Esta resolución, nuevamente indico, lo que hizo fue compilar. Todos esos otros datos que se venían mostrando y modificando en el camino, lo vino y lo consolidó en esta resolución 64. Vamos entonces a mirar cuáles son los puntos que indica. Esta resolución 64, entonces, ya nos indica, miren, el calendario de implementación de facturación electrónica quedó de la siguiente forma. Ya compiló o quitó la parte de lo de la resolución 30 que decía fecha máxima de registro, entonces ya quedó con el nuevo título fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático. Ya quitó la palabra máxima que eso era lo había quitado, la resolución 30. También puso entonces allí los mismos grupos, los calendarios, grupos 1, 2, 3, 4, vienen por las actividades SIU, no se tuvo modificación al respecto de los códigos SIU que se inician. Eh, tenemos la misma fecha máxima para iniciar a expedir facturación electrónica. Entonces, digamos que aquí en este primer cambio del calendario fue eliminar la palabra máxima que venía eh, anteriormente y que se había quitado con la resolución 30. Venimos hacia abajo, los grupos siguen igual, pero entonces venimos hacia el calendario número 2. En el calendario número 2, entonces ya con la resolución 58, recordemos que había dicho que se había ampliado el tiempo para expedir facturación electrónica a los del régimen simple de tributación, pues entonces ya aquí en este nuevo calendario de la resolución 64 se indica claramente cuál es esa fecha. Ya indicaron 18 de noviembre del 2019. Entonces mire que por eso entonces la resolución 58, chao, desapareció, porque ya en la 64 se dejó establecido realmente cuál es la fecha máxima de inicio. Pero algo también que podemos empezar a notar con esta resolución 64 fue que hubo cambios, cambios en este segundo calendario donde son para las personas que no atienden una actividad económica, sino otros sujetos obligados. Por ejemplo, esos otros sujetos son las personas del régimen simple de tributación simple. Este grupo número dos dice, son los sujetos que ya venían facturando electrónicamente con el modelo anterior, validación posterior. Eh, personas que ya tenían su RUT actualizado, ¿sí? por ejemplo, con la responsabilidad de facturación electrónica. Entonces, este es el grupo, otro sujeto, ahí ya no prevalece nada de la actividad SIU, pero entonces ya metió dentro de este nuevo calendario para este grupo número 2, eh, se empezaron a discriminar nuevos sectores, como por ejemplo, dice acá, grupo número 3, la fecha de registro y la fecha máxima de inicio, ¿para quiénes? Las entidades del Estado, del orden nacional, territorial y entidades prestadoras de servicios públicos, domiciliarios. Entonces, aquí ya empezaron a meter un grupo claramente identificado. Otro grupo que no se había trabajado, por ejemplo, sujetos, el grupo número 4, sujetos que corresponden a instituciones, personas naturales o jurídicas educativas. Entonces mire que ya ahí está puntualmente indicando usted es institución educativa. Mire, estas son las fechas con las que usted debe cumplir. Que en el calendario de la resolución 20 quedaban como que bueno, y yo dónde estoy? ¿Dónde puedo a qué grupo acomodarme? El grupo número 5 de esta nueva resolución 64, dice acá, personas jurídicas que desarrollen actividades de seguros y títulos de capitalización. Por lo tanto, entonces ya se les indicó también un grupo especial para estas personas de actividades de seguros y títulos, unas fechas de registro y de inicio. Ahora bien, otro, dirémoslo, este grupo 4, que en la resolución 20 nada más, en este calendario 2, eran nada más cuatro grupitos, miremos que en la resolución 64 pasó de cuatro a ocho grupos. Entonces uy, se involucraron unos nuevos. Este grupo 7, este era el número 4. En la resolución 20, el 4 era sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que sean personas naturales, cuyos ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a $3,000. 500 VT y también e inferiores a 12.000. Miremos que aquí terminaba este grupo número 4, pero ¿qué dice en la resolución 64? Ese grupo 4 pasó a ser el grupo número 7, sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, eh, que sean eh, iguales o superiores a 3.500 VT e inferiores a 12.000, pero ojo, agregó algo. Dice aquí, sin incluir los sujetos que se encuentran descritos en el grupo número 1 del presente calendario. ¿Cuál es el grupo número uno del presente calendario? Es decir, de este calendario 2, el grupo número uno son los del régimen simple de tributación simple. Es decir, que allí lo que hizo fue la DIAN fue acotar y aclarar, ojo, si usted está dentro de estas condiciones entre 3,500 VTs y, e inferior a 12,000 VTs, pertenece a este grupo, pero si usted está en régimen simple, de tributación simple, aquí exclúyalo y se va para el grupo número uno. Y también entonces se involucró un nuevo grupo. ¿Cuál es el nuevo grupo? El grupo número 8, que dicen los sujetos que adquieran la obligación de facturar electrónicamente con posterioridad a la fecha de registro y habilitación de los calendarios de los numerales 1 y 2, ¿qué pasa con estas empresas Nuevas. Empresas que adquieren la nueva responsabilidad de facturar electrónicamente. Ah, es que yo me conforme, pongamos el próximo año, en abril del próximo año, eh, y según mi actividad tendría que haber empezado en, en enero. Yo constituí una empresa. Ah, yo tengo que empezar a facturar electrónicamente desde ya. No, vea, este grupo número 8 dice que a usted se le va a dar un plazo de dos meses contados a partir de la, flecha, de la fecha en que se adquiera la obligación. Si usted es nuevo responsable de facturación electrónica y su tiempo por actividad SIU ya pasó, pues entonces no está que se le obliga que tiene que empezar inmediatamente. No, usted tiene que hacer unos preparativos dentro de su empresa. Esos preparativos son máximo dos meses para este grupo número 8. Ahora bien, vamos entonces a mirar esas son las modificaciones en los calendarios. ¿Dónde está lo bueno? La recopilación de las resoluciones anteriores entonces nos indican y tengamos en, en cuenta. Primero, los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta. Que deban cumplir con lo indicado para los grupos, ojo, 1, 2, 3 y 4 del calendario del numeral 1. Entonces vamos otra vez a mirarles cuáles son. Grupos 1, 2, 3 y 4 del calendario del numeral 1. Entonces venimos acá, subimos un poco. Calendario numeral 1, grupos 1. 1, 2, 3 y 4, es decir, estos que empezaban el 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de noviembre, por códigos de actividades SIU, estos primeros cuatro grupos, vamos otra vez a bajar, nos indica que para los sujetos del grupo 1, 2, 3 y 4 del calendario numeral 1, podrán contar con Tres meses adicionales a, la par a partir de la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta resolución 64, para los grupos 1, 2, 3 y 4, esta fecha máxima se amplió en tres meses. Originalmente con la resolución 30 estaba ampliada dos meses. Pero entonces en esta resolución 64 lo que hizo fue darle como digámosle un mes más. Por lo tanto, entonces, las empresas que sean, por ejemplo, actividades SU 5, 6, 7, 8, 9, que empezaban el 1 de agosto según la resolución 20, pero que con la resolución 30 habían dado dos meses, era el primero de octubre, ya como no prevalece ninguna de las dos, se toma la resolución 64, que le da tres meses, o sea que estas personas, los dos, pues tres meses más, sería para diciembre. Este grupo número 3, que es en octubre, sería para enero y el grupo número 4, que es en noviembre, sería para febrero. Entonces ya sabemos que solamente para esos cuatro primeros grupos se ampliaron tres meses la fecha de inicio. Nuevamente, ¿qué más nos indica esta resolución 64? Ahí nos aclara. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de grupos? Es decir, los otros eh, del 5 al 14 nos indica que los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta de los grupos 5 al 14, de ese mismo calendario número 1, ellos sí siguen que con los dos meses adicionales a partir de la fecha máxima para iniciar a expedir facturación electrónica de venta. Es decir que, digamos, ellos eh, siguen con la misma vigencia que la resolución 30 ya había otorgado, dos meses más. Es decir, entonces dejamos nuevamente claros. Vamos al calendario número 1 y tenemos claro que este grupo 1, 2, 3 y 4 a partir de esta fecha máxima, tiene tres meses más. Lo que son los grupos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, tiene dos meses más, que son los mismos que se le había otorgado en la resolución 30, que ya quedó compilada en esta resolución 64. Ahora bien, vamos a mirar el siguiente punto. Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta eh, que deban cumplir con lo indicado para el grupo número 2 del calendario, en el numeral 2, podrán contar con tres meses adicionales a partir de la fecha máxima para iniciar a expedir facturación electrónica de venta. Nuevamente, la resolución nos está indicando, para los del grupo número 2 del calendario 2, pueden contar con tres meses. Chequemos quiénes son ellos. Entonces subamos un poco de nuevo. Ubiquémonos en el calendario número 2 y miremos el grupo número 2. ¿Quiénes son los del grupo número 2? Dice acá los sujetos indicados en la resolución 2 de enero del 2019, los grandes contribuyentes, los demás sujetos que a entrada de la vigencia estén eh, habilitados como facturadores electrónicos. Y dice acá, sin incluir los sujetos que se describen en los grupos 3, 4 y 5 del presente artículo, es decir, estos que están acá, excluyendo a las entidades eh, de servicios públicos, eh, excluyendo a las instituciones educativas y excluyendo a las eh, personas jurídicas de seguros y títulos de capitalización. Es decir, todas las personas que sean grandes contribuyentes, todas las personas que venían con el modelo anterior de facturación electrónica, validación posterior. Todas estas personas que si yo tenía, por ejemplo, el RUT actualizado ya con la responsabilidad 37 o 38, que era el modelo la, la responsabilidad anterior de facturación electrónica, todos ellos, dice ahí que pueden contar con tres meses adicionales a esta fecha máxima de, regis, de inicio. Es decir, que estas personas anteriormente contaban solamente con dos meses, que eran la resolución 30. Como esta resolución 64 tumbó esa resolución 30 y otorgó tres meses más, entonces, digámosle que en teoría nos dieron un mes más de plazo. Por lo tanto, ya no arrancan el 2 de septiembre, sino el 2 de diciembre. Septiembre a octubre, a noviembre, a diciembre. 2 de diciembre empieza este grupo número 2, que son los grandes contribuyentes, nuevamente indico, las personas que ya venían con facturación electrónica con el modelo anterior o los que tenían ya su... Eh, eh, RUT actualizado con la responsabilidad o habilitado como facturador electrónico en el modelo anterior. Un plazo nuevo hasta el diciembre, un mes más. Nuevamente, ¿qué indica entonces esta resolución 64? Dice acá, los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que deban cumplir con lo indicado en los grupos 3 al 7 del calendario número 2 podrán contar con dos meses adicionales a partir de la fecha máxima a iniciar a expedir facturación electrónica de venta. Dice aquí, del 3 al 7 de este calendario número 2. Quiere decir que estos grupos que están acá, 3, el nuevo, que era la parte de entidades de servicios públicos, eh, las personas eh, jurídicas o naturales de eh, educación, los eh, que venden títulos y seguros, todas las personas que desarrollan actividades notariales y los sujetos obligados a expedir facturación electrónica que, permen, que pertenecen a personas naturales, ingresos entre 3,500 y 12,000 VT. Estos grupos tienen dos meses adicionales a esta fecha máxima de registro, de inicio, perdón. ¿Cuál es entonces cómo quedó este calendario número 2? pues ya sabíamos que aquí claramente el régimen simple está con una fecha que ya se tocó, ya se indicó, 18 de noviembre, a ese ya se les amplió el plazo. El grupo número uno era este. El grupo número dos le dieron tres meses, que son las personas que ya venían con facturación electrónica en el modelo anterior, y los demás grupos, ya entonces se les dio dos meses adicionales. Estos son los cambios, y si ven que es como la agrupación y recopilación de eh, resoluciones que ya la Dian había sacado en el transcurso de año, esto lo que hizo fue como condensar. Entonces, ¿qué podemos decir? Por favor, no chequemos esa resolución 58. Ya no chequemos la resolución 30. Ya no miremos esa resolución 30 en la parte de los calendarios de inicio. Ya como podemos basarnos en una sola. Mucho más fácil de depurar y de analizar para todos. Eh, esta información, eh, como les indico, salió... Esta semana salió como el día 8 o 9 de octubre. La resolución quedó firmada a partir del 1 de eh, octubre. Por lo tanto, mire que es, está apenas, está salidita apenas del horno, como se dice la facturación electrónica. También nos indica en esta parte donde dice otros sujetos, quisiera hacer una claridad. Dice que parágrafo 1. Para efectos de lo indicado en el calendario de implementación establecido en el numeral 1 de este artículo, si el facturador electrónico no se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta en relación con la actividad económica principal, pero mire acá, dice acá, desarrolla actividades económicas adicionales que lo obligan a expedir factura electrónica de venta, deberá cumplir con la implementación en el orden que le corresponda a la actividad económica que le genere mayores ingresos a la fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático. ¿Eso qué quiere decir? Y de una vez estoy respondiendo una de las preguntas que nos han hecho. ¿Cuál actividad miro? ¿La actividad principal o la actividad secundaria? Si usted por su actividad principal, no está obligado a expedir facturación electrónica de venta, no está dentro de los calendarios de inicio, pero hombre, tiene otras actividades que le obligan a expedir facturación electrónica de venta, usted debe empezar a emitir facturación electrónica de venta según el calendario con la actividad secundaria o terciaria que tenga y eh, que se analice cuál de ellas es la que le genera mayores ingresos. Si usted tiene varias actividades económicas, por la primera no está obligado, pero por las otras sí, analice de esas cuál es la que le genera mayores ingresos, chequee ese código de actividad si en los calendarios de inicio y a partir de esas fechas es que usted debe empezar a expedir facturación electrónica de venta. Entonces no es para que estemos tranquilos en el sentido de confiados, no, mi actividad principal no me obliga, no, pero si usted tiene otras actividades y le generan ingresos, pilas, no se vaya a quedar allí que de pronto puede eh, dar sujeto a una sanción. Y entonces, pues allí el artículo final nos indica vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Nos indica, publíquese y cúmplase el 1 de octubre del 2019. Y nuevamente nos indica, deroga el parágrafo 3 del artículo 3, los artículos 15, 16 y 17 de la resolución 30 y la resolución 58, ya la que acabamos de explicar. Allí nos está indicando entonces claramente cuál esta resolución es la nueva que vamos a seguir de ahora en adelante teniendo como vigente. Bueno, por aquí me hacen un comentario, ¿la capacitación queda grabada? Sí, la idea es que quede grabada, quedará este material pues para que ustedes lo puedan eh, socializar con sus colegas, que lo puedan repasar nuevamente en sus empresas, puedan chequear de nuevo la información y que pues, puedan tener al día todos sus conocimientos en cuanto a la facturación electrónica. Voy a mirar por aquí otros comentarios. Les recuerdo también que sería muy bueno que ustedes compartan para que pues, nuestro objetivo acá como empresa eh, fuera de es brindar conocimiento, es también brindar un poco de, de publicidad acerca de nuestros eventos, de nuestra comunidad con Tapime. Entonces, el like, el compartir, el escribir, ese es como nuestro eh, grado de satisfacción, esa es como nuestra ganancia, entonces los invitamos por favor para que eh, se unan a nuestras redes sociales y también pues entonces nos den un visto bueno y compartan y nos sigan en nuestras publicaciones para que así podamos pues estar todo el día eh, y todos los días eh, al día con la facturación electrónica y con diferentes eventos publicitarios y promocionales o por facturación electrónica, por reformas tributarias, por diferentes aspectos que día a día se generan en la contabilidad. Muy bien. Entonces, teniendo claro ya la explicación de esta resolución 64, voy a pasar entonces a chequear la parte de las preguntas. Entonces, denme por favor unos eh, 30 segundos. Yo ya organizo acá la información para las preguntas que nos han empezado a realizar, empezarlas a tener dentro de las diapositivas y empezarlas a contestar. No se vayan. No se muevan, quédense acá un momento, por favor. Ya quedamos entonces en compañía de la resolución de preguntas. Oiga, ¿qué es esa maravilla de Contapyme? No, no, no, no. No estoy totalmente enamorada. Me va a rendir el día facturando impresionante. Qué cosa tan mágica.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 Eh, como les dije al principio, eh, hay personas detrás de, de cámaras que están recopilando las preguntas, organizándolas pues, para que se vean allí en pantalla, para poder así que ustedes puedan tener como eh, cuál es el contexto de lo que se está resolviendo y podamos ir avanzando. Muchas de las preguntas que nos están escribiendo aquí, pues entonces vamos a tenerlas presentes para poder organizar la información allí para la solución. La idea es que nuevamente les indico, por favor, compartan este evento, denle un me gusta, hagan un comentario, sigan en nuestras redes sociales las cuentas de InSoft, de Contapime en especial, el software administrativo y contable que está organizando esta publicidad y que podamos pues entonces estar al día con la facturación electrónica. Vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo sé en qué tipo de facturación estoy? Si posterior o previa. Bueno, es muy sencillo. En validación posterior, recordemos que no habían unos requisitos de habilitación. En validación posterior es la que estábamos trabajando, digámosle el año pasado, cuando empezó ya el apogeo de facturación electrónica. Si usted, por ejemplo, ha emitido facturas electrónicas desde el año pasado, si usted ha emitido facturación electrónica desde, no sé, este mes, en, el, en este año, en enero, en febrero, en marzo, abril, digámosle que hasta más o menos el mes de septiembre de ahí para atrás, todo eso es validación posterior. ¿Cómo sé? Porque mire que eh, la validación posterior no le obligó a usted a hacer unas pruebas de habilitación ante la DIAN. Es un cambio grande. Para yo registrarme para facturación electrónica con validación previa, primero tengo, y eso no es si quiero, tengo que hacer unas pruebas de habilitación. Ah, es que yo no hice las pruebas de habilitación y aún así ya estoy facturando electrónicamente. Sí, señor, entonces está facturando con el modelo anterior, validación posterior. ¿Cómo es el de validación previa? Debo hacer unas pruebas, tengo que hacer unas pruebas de habilitación, donde tengo que enviarle a la DIAN una serie de documentos, 160 documentos electrónicos, de los cuales son 100 facturas de venta, 30 notas crédito, 30 notas débito. De las 100 facturas de venta, tengo que pasar... 60 buenas de las 30 notas crédito, 20 buenas de las 30 notas débito, de 20 buenas. Entonces son 60, 20 y 20 buenas. Que si yo paso las primeras 100, entonces digamos esa sumatoria 60, 20, 20, la DIAN me habilita como facturador electrónico. Y una vez yo ya estoy habilitado como facturador electrónico, lo que hago es ir a hacer el trámite en el Muisca para resacar la resolución de facturación electrónica, asociarlo con el proveedor tecnológico dicha resolución para entonces ya empezar a emitir facturación electrónica con validación previa. Recordemos algo, la validación posterior, que era la anterior que teníamos, esa era una validación que la DIAN simplemente chequeaba ocho puntos, chequeaba dentro del XML ocho aspectos yo podía emitir la factura de venta, se la podía entregar primero al cliente y después se lo enviaba a la DIAN. Tenía hasta 48 horas para entregársela a la DIAN. La DIAN podía validarme esa factura, no sé, una semana después, 15 días, 20 días, un mes después y me detectaba si estaba correcta o no. Pero solamente me detectaba 8 puntos, me validaba, pero una validación posterior. Recordemos que ahora el nuevo modelo es distinto. En la validación previa, primero tengo que enviarle la factura a la DIAN. La DIAN la chequea y ya no son ocho puntos, son 264 puntos que la DIAN analiza dentro del XML. Toda una estructuración. ¿Cuáles son esos 264 puntos? Bueno, digamos que dentro de la parte de sistemas, la DIAN tiene un anexo técnico, que son casi aproximadamente mil hojas en un PDF, donde dice en la parte técnica cuáles son las condiciones, digamos que eso es en la parte como de sistemas, ¿Qué es lo que tiene que tener el XML para que pase la validación ante la DIAN? Ante eso, la DIAN instantáneamente, yo como facturador, emito la factura, la DIAN la tiene, la chequea, me valida un OK, y yo ya se la puedo enviar entonces al cliente. Mire que este es un cambio distinto, es un cambio, porque ya es una validación previa para yo podérsela enviar al cliente. En el modelo anterior era que yo la enviaba al cliente sin importar si la DIAN me la había chequeado o no. Ya ahora entonces es diferente. Si yo estoy dentro de un modelo donde ya me habilité y tengo que enviarla a la Dian para poder que se autorice para el envío al cliente, esa es validación previa. Algunas preguntas que nos han realizado eh, están como eh, agrupadas porque vemos que eh, corresponden como a la misma respuesta. Entonces, para no estar repicando y dándole la misma solución a, la misma pre a una pregunta, pero con diferente forma de, de, de socializarla, pues entonces estamos como buscando aquí la, la estructuración para poder con una misma respuesta tratarlas. Dice allí, preguntas. ¿El archivo XML lo genera Contapime? ¿Contapime es proveedor tecnológico? ¿Qué entidad genera el certificado digital y cómo es el trámite? Muy bien, entonces, el archivo XML no lo genera Contapime. ¿Qué hacemos dentro de Contapime? Dentro de Contapime... Tenemos todos los datos de la factura. ¿Cuáles son todos los datos de la factura? Pues estamos... ¿Quiénes son los datos del emisor? ¿Quién está emitiendo la factura? Tenemos los datos del cliente, que es el receptor, con toda su información. Nombres, apellidos, teléfonos, direcciones, correo, toda la información, código postal, etc. Dentro de ContaPyme tenemos también la cantidad o los productos y servicios que se están facturando. Si son existencias... Si son servicios, el nombre del servicio con su respectivo código, si hay descuentos o no. La, un proveedor tecnológico. Ese proveedor tecnológico lo que hace es que recibe la información que Contapyme la envía, todos esos datos, y lo que hace es que la construye en el XML en el formato que la DIAN le exige. En este caso, Contapyme no es proveedor tecnológico. Contapime está asociado con proveedores tecnológicos. Para el caso del envío en este momento o de la presentación que se hizo a la semana hace unos pocos días atrás, eh, The Factory HK es el proveedor tecnológico. ¿Él qué es lo que hace? Recibe la información que con me le envía, convierte ese archivo en un XML y se lo envía a la DIAN. La DIAN lo valida con todas las condiciones técnicas que el proveedor tecnológico de Factory le incorporó y notifica un estado de aceptación o rechazo al documento ya entonces ese documento se le envía al cliente de la factura al que le estoy emitiendo la factura. Digámosle que el proceso es así y es integrado en línea donde usted como usuario final, no, lo único que dice es guardemos la transacción y eso inmediatamente se ve ante la DIAN y usted no tiene que eh, hacer procesos adicionales. Ahora bien, nos preguntan ¿qué entidad genera el certificado digital y cómo es el trámite? Recordemos que para poder emitir facturación electrónica se debe tener un certificado digital que es como la parte correspondiente a una firma electrónica única. Esa firma electrónica o ese certificado digital es el que me va a permitir a mí poder validar el día de mañana o sustentar ante un juzgado o ante cualquier entidad de chequeo que esta factura que estoy haciendo la emití yo con mis credenciales, con un certificado digital único. En este caso, la entidad certificadora que Contapime, con su proveedor tecnológico de Factory, y este tiene una alianza con ellos para adquirir unos certificados digitales muy económicos, se llama Andes. Recordemos que actualmente en Colombia hay seis entidades de certificación digital autorizadas por la ONAC, que es la Organización Nacional de Acreditación en Colombia. Esas seis entidades, una de esas se llama Andes, y es con ella que se tiene eh, la alianza. ¿Qué es lo que se necesita hacer entonces? No es que usted como usuario vaya y hable con ellos directamente para adquirir su certificado digital. Si lo va a hacer, como es un, una negociación por aparte, digámosle persona con empresa, estaría como por fuera de los precios y de los beneficios de la alianza que Insoft con, con The Factory y este a su vez con Andes tiene, entonces pues, le van a cobrar yo creo que es distinto el precio, un precio mucho más, más caro. Eh, por eso entonces es bueno que se haga el trámite es directamente con nosotros. ¿Qué se necesita? Simplemente se necesita una fotocopia de la cédula del representante legal, la firma de un documento que ande se emite, eh, la cámara de comercio y pues unos documentos allí que son los que nosotros nos encargamos desde Insoft, la casa desarrolladora de Contapime, enviar para que a usted se le pueda expedir ese certificado digital. Entonces, digámosle que allí el trámite no es que usted vaya con otra persona, con un tercero, no. Eso es uno de los beneficios que nosotros estamos ofreciendo y es que directamente a través de su empresa ERP, desde Contapyme, hace todo el trámite directamente de adquisición, tanto de documentos electrónicos como del certificado digital para cumplir con el requerimiento de la facturación electrónica. Siguientes preguntas. Dicen, ¿se puede anular la factura en caso de que quede mal? Quisiera saber si se pueden realizar cambios en las facturas. A veces queda un ítem o código o valor mal. ¿Es posible realizar una nota crédito para los servicios? Bueno, tengamos en cuenta algo. Recordemos que con facturación electrónica yo ya no puedo anular eso no es como la facturación por computador que yo venía simplemente y decía, ay, este dato, no, pues entonces eh, la factura está mal, el cliente no está en la dirección, este no era el producto que quería. Ah, no, venga, simplemente anulemosla y el consecutivo queda quemado allí, pero entonces hago una nueva factura. No, en facturación electrónica no se pueden anular documentos. Para eso existe el concepto de nota crédito. Una nota crédito puede ser una anulación total o parcial del documento electrónico. Ah, es que quiero hacer un cambio porque dentro de la factura yo involucré unos productos que no eran. Lo lamento, no puede venir y modificarlo así de la noche a la mañana. Tiene que hacerle una nota crédito. Entonces, no solamente la nota crédito es para quitar del todo una factura, sino para hacerle modificaciones. Las notas débito y notas crédito. Siguiente pregunta. Soy contador, trabajo como independiente. ¿Debo adquirir por cada cliente que asesoro un programa ContaPyme o me venden un solo programa de contabilidad y por aparte la facturación electrónica? Eh, bueno, entonces, usted como contador lo que hace es prestar un servicio, ¿cierto? Usted lleva dentro de su software la contabilidad de, no sé, 10, 15, 20 empresas. Y ellas no tienen un software dentro de sus instalaciones porque todo lo envían es a usted. ¿Qué es lo que se puede hacer? Dentro del software Contapyme? hay un módulo especial para las empresas que quieren llevar muchas contabilidades. En este caso, por ejemplo, un contador que se llama eh, "manejador de Múltiples Contabilidades o Múltiples Empresas. Dentro de este módulo, usted puede crear ilimitadas contabilidades e ilimitadas empresas. Digámosle entonces que con su licencia de Contapyme usted puede llevar la contabilidad a sus clientes. Ahora bien, ¿cómo es el tema en cuanto a facturación electrónica? El tema para facturación electrónica está en que sus clientes sí son los que deben adquirir el certificado digital propio. Supongamos, usted como contador le lleva la contabilidad a cinco empresas. Dentro de su licencia de ContaPyme usted le lleva la contabilidad a sus clientes. Esos clientes no tienen que tener ContaPyme porque usted se lo está llevando la contabilidad en un área de trabajo distinta. Pero entonces, cada uno de estos cinco clientes, ¿qué se sí hace? Compra su propio paquete de documentos electrónicos y su certificado digital. Y le autorizan, como digamos de así, notifican que esos documentos electrónicos que la empresa 1 compró, esos documentos electrónicos que la empresa 2 compró, los va a consumir usted con su licencia. Es decir, que usted directamente desde Contapyme, se va a encargar de hacerle el proceso de emisión de documentos electrónicos. Pero cada uno de sus clientes compró su propio paquete de documentos electrónicos y su propio certificado digital, donde estos documentos y certificado van a ser propios de estas empresas, pero que usted se las va a administrar desde su software ContaPyme Entonces, en este caso, por ejemplo, el cliente no tendría que comprar licenciamiento de ContaPyme lo único que tiene que hacer es comprar el certificado digital y los documentos electrónicos y usted sigue prestándole ese servicio, pues que ya muy, muy seguramente eh, lo que hará, es que eh, eh, usted le va a cobrar un servicio adicional por hacer ese trámite. Pues, digámosle que esos ya son como parámetros de, de, de su labor de contador si los eh, incrementa dentro de sus servicios. Muy bien. Pregunta. Sobre la representación gráfica. Yo vengo facturando electrónicamente y en el nombre de la factura aparece factura de venta únicamente. ¿Se debe cambiar algo? Bueno recordemos que dentro de la resolución 30 que esta no fue derogada del todo solamente unos puntos que se modificaron en la resolución 30 nos dice cuáles son los componentes que deben tener claramente una factura dentro de esa resolución 30 si me permiten yo la ubico por acá para no cambiarme de la, de en la pantalla nos dice en el eh, artículo 2 Requisitos de la factura electrónica de venta y uno de los requisitos que es el primero dice debe estar denominada expresamente como factura electrónica de venta si usted su factura electrónica la tiene como factura de venta está incumpliendo uno de los 16 requisitos que la DIAN dice en la resolución 30 tiene que estar denominada expresamente como factura electrónica electrónica de venta. Entonces es sencillo, dentro de Contapime, usted simplemente vaya al documento de impresión y cambie el titulito y no le ponga factura de venta, sino póngale la palabrita factura electrónica de venta y con eso está cumpliendo uno de los 16 puntos que dice allí la resolución 30 en el artículo 2. Otra pregunta. Para aquellos que ya están facturando por validación posterior, cómo será el proceso de transición al modelo de validación previa, plazo para hacerlo y documentos que deben volver a adjuntarse. Es claro, si yo ya venía con el modelo de validación posterior, tengo que cambiarme al modelo de validación previa. No es que yo pueda seguir con el modelo de validación posterior. La validación previa tumba los otros modelos de facturación electrónica que se tenían. Y uno de los puntos está en el plazo. Recordemos que hace un momento vimos hay un calendario. Bueno, realmente son dos calendarios, pero en el calendario número 2, en el grupo número 2, veíamos dentro de ese grupo número dos cuáles eran los otros sujetos que debían empezar a facturar electrónicamente con unas fechas. Y ahí decía los grandes contribuyentes, las empresas que ya venían con facturación electrónica en el modelo anterior o los que tenían ya la responsabilidad o el RUT actualizado con la responsabilidad de facturación electrónica. Es decir... Que en ese grupo número 2, del calendario número 2, es donde entran estas personas que ya venían con el modelo anterior. Por lo tanto, entonces, según esa resolución, recordemos allí, eh, la resolución 64, para ese grupo número 2, la fecha de inicio es la fecha máxima de inicio en la resolución 64, el 2 de septiembre. Pero esa misma resolución 64 otorga tres meses. Por lo tanto, las personas que ya venían con el modelo anterior pueden hasta el 2 de diciembre empezar a facturar electrónicamente con el modelo de validación previa. ¿Qué documentación se requiere? Tiene que hacer todo el proceso desde cero. Usted también tiene que hacer habilitación. No es que porque yo ya venía con el modelo anterior, entonces me salto las paces, la etapa de habilitación tengo que hacer el registro en el portal de la DIAN como facturador electrónico, tengo que hacer mi set de pruebas de las eh, 100 documentos, 60 facturas de venta, 20 notas crédito, 20 notas débito, debo cumplir ese proceso de habilitación, debo generar entonces una nueva resolución de facturación electrónica para asociarlo al nuevo modelo y ya cumplir de nuevo con las fechas de inicio. Documentos que se deben adjuntar para registrarse como validación previa, pues si usted ya venía con el modelo anterior, lo único que tiene que hacer es simplemente hacer el trámite ante la Dian para el registro eh, de facturador electrónico en este nuevo modelo. Documentos, si usted ya estaba registrado con nosotros ante INSOFT, con el modelo de facturación electrónica, pues simplemente es notificarnos que va a hacer el cambio. Si usted ya venía o tenía otro software o se está cambiando de otro proveedor tecnológico hacia los que Contapi me ofrece, pues entonces son los documentos fotocopia de la cédula del representante legal, eh, fotocopia de la Cámara de, de Comercio eh, y del RUT, en la Cámara de Comercio no mayor a 20 días de vigencia, eh, se debe firmar el certificado de expedición de, de, de, de, del certificado digital de Andes, si es que usted ya venía por otra entidad. Digámosle que nuestro departamento comercial y de soporte, pues tenemos un brochure donde le podemos enviar, ¿Cuáles son estos documentos que se necesitan para hacer ese paso a la validación previa? Otra pregunta. ¿Desde el programa Contapime podemos hacer facturas para practicar? Claro que sí. Quisiera mostrarles un momento acá dentro del sistema Contapime para los que son conocedores del software y los que, pues esta es la interfaz de él. Para los que no, pues esta es la interfaz del sistema una interfaz muy parecida a Office, a conocer un poco acerca de algo que nosotros tenemos, que es una facilidad, que es un catálogo, un catálogo de documentos de, eh, donde se van a soportar las transacciones. Lo denominamos nosotros catálogo de documentos de soporte. Y dentro de la configuración del catálogo de documentos de soporte, miremos, voy a maximizar acá, que dentro del software tenemos la posibilidad de crear diferentes ambientes. Y en especial estamos hablando de tres ambientes. Un ambiente de pruebas, un ambiente de habilitación y un ambiente de producción. En este caso, un ambiente de pruebas es para que usted simplemente como empresa haga un chequeo de cuáles son los datos que se necesiten para enviar una factura, haga facturas de ejemplo, las facturas no van a ir a la DIAN ni a ningún lado. Usted va a crearlas como para, se dice, cacharreo interno de facturación electrónica. Ve cómo se construye el XML, quiero mirar el sistema cómo, se, cómo lo generó con su proveedor tecnológico. Quiero chequear la representación gráfica, cómo va a salir, qué es el QFE, qué es el QR, todo queda allí. Automáticamente, digamos que son facturas ficticias de prueba internas. Cuando yo ya voy a hacer el proceso de habilitación ante la DIAN, me cambio a este modelo que dice ambiente de habilitación. Y ese ambiente de habilitación lo que sí va a hacer es con ese set de pruebas que la DIAN le entrega cuando usted se registró como facturador electrónico en el nuevo modelo de validación previa, con esa información se configura dentro de Contapime. Y al configurarla dentro de Contapyme, pues entonces estas facturas que usted realice en este ambiente, esas sí van a ir a la DIAN para que empiecen a sumar en su estado de pruebas de, esas 100 factu de esos 100 documentos que tiene que hacer. Entonces, esas van a empezar a sumarle si están aceptadas o rechazadas para que la DIAN le diga, sí, señor, lo habilito. Y una vez usted pasa del estado de habilitación al ambiente de producción, pues el sistema le va a sacar una notificación y le va a decir, mire, usted hizo unas pruebas ficticias, hizo unas facturas. Esas facturas las tiene que eliminar porque eran ficticias. Ahora ya sí va a empezar con el día a día de la facturación real de su empresa. Cuando usted elimina esas pruebas de numeración, pues ya lo que hace con Tapime es que empieza ya con la configuración del nuevo prefijo de la resolución de facturación electrónica que usted generó ante la diana en el Muisca. Ya ahí sí, le empieza a enviar las facturas, pero ya no en un ambiente de pruebas, pues de habilitación, sino en un ambiente ya real de producción, donde ya la diana empieza a recibir esos documentos en línea, de cada una de las facturas que usted está haciendo. Entonces, sí podemos hacer pruebas internas, tanto las pruebas para habilitación, como ya la etapa de producción. Muy bien, vamos entonces de nuevo a las preguntas. Dice allí, ¿qué quiere decir fecha de registro en el servicio informático de factura? Bueno, vamos a mirar entonces acá. Resolución 64. Solamente nos vamos a basar ya en ella. En los calendarios 1 y 2 nos dice fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático y hay otra columna que dice fecha máxima para iniciar a expedir facturación electrónica de venta. La fecha de inicio de registro y habilitación es cuando usted debe ir ante la DIAN para registrarse como facturador electrónico. Y nuevamente quiero mostrarles unas diapositivas que si bien ya la habíamos visto en un momento anterior, pues quisiera recordarles los pasos de registro ante la DIAN. Recordemos que para yo registrarme como facturador electrónico en la DIAN, tengo que hacer unos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, debo ingresar al portal de la DIAN www.dian.gov.co y allí por la opción que dice habilitación, en esa opción de habilitación es donde yo voy a entrar para registrarme y que me den mi set de pruebas para hacer las pruebas de habilitación. Una vez yo entro a este menú, me pregunta si voy a entrar como empresa o como persona. En este caso entonces eh, se indica el número de identificación del contribuyente, la información y se le dice entrar. Cuando ya se dice entrar, la DIAN va a notificar un correo electrónico y le dice, vea, se le ha enviado al correo electrónico que tiene usted registrado en su RUT. Y nuevamente hago una claridad. Es muy importante que el RUT esté actualizado. No tanto en este momento con el tema de la responsabilidad de facturación electrónica, sí o no, porque eso se va a hacer es después. Su RUT tiene que estar actualizado principalmente con el correo electrónico que tiene. Tenemos clientes o personas que nos han dicho, mire... Es que yo me estoy registrando como habilitador en facturación electrónica y me están diciendo que me están mandando un correo, pero me están mandando el correo a este email y yo ya no tengo acceso a ese email. Eso se me perdió hace mucho tiempo. Eso lo maneja otra persona que ya nada que ver con la empresa. Ah, entonces, señor, primero vaya ante la DIAN y actualice su root. Siempre y cuando su correo electrónico usted no lo tiene como administrar, vaya y cámbielo para que usted le pueda notificar a la DIAN cuál es el email nuevo y que las notificaciones que de ahora en adelante la DIAN le va a enviar, lleguen a un correo válido que usted pueda administrar. Entonces ahí le llega ese email, se le envió un, una notificación y cuando llega el correo le dicen que se le ha entregado un acceso a la plataforma de la DIAN. Cuando usted le dice allí acceder, pues entonces en la DIAN va a aparecer una opción que dice facturador. Cuando usted le da clic allí en participantes, facturador, le aparecen ese registro de información, donde le muestra los datos que usted tiene, su información como empresa, y allí usted le dice registrar. Cuando le dice registrar, la DIAN le notifica una advertencia, que si está seguro que usted se re desea registrar como facturador electrónico. Usted le dice que sí, y ya entonces usted nuevamente entra al portal de la DIAN, donde ya va a poder ver... Eh, los datos de habilitación y los modos de configuración de la operación. ¿Qué es esto? Usted entró de nuevo al portal de la DIAN y allí hay una opción que dice configurar modos de operación. Cuando le dice configurar modos de operación, la DIAN entonces le va a preguntar cuál va a ser el modelo de facturación que usted va a utilizar. Recordemos que existen tres modelos o tres opciones. Software gratuito de la DIAN, software propio o por medio de proveedor tecnológico. En este caso lo que nosotros estamos promoviendo es una alianza con un proveedor tecnológico donde vamos a indicar el modo de operación, software de un proveedor tecnológico. Nombre de la empresa prestadora o proveedora de, de, de los servicios es de Factory HK Colombia y el nombre del software vamos a indicar el que aparece allí a disposición que son las iniciales del proveedor TFHKA-CO de Colombia y el NIT de ellos. Y le vamos a indicar entonces adicionar. Cuando se indica adicionar, pues chequeamos que en la parte de abajo, dentro del listado, nos aparezca el modo de operación, el software del proveedor tecnológico y con, la con los datos que allí se, se indica Estamos en este momento registrándonos y estamos registrando los datos para la habilitación. ¿Qué debemos tener presente? Que una vez yo ya asocié al proveedor tecnológico, puedo consultar un dato que se llama rangos de prueba. Y en esos rangos de prueba, pues me va a notificar cuál es el prefijo, cuál es la resolución que la DIAN automáticamente me entregó para hacer las pruebas de habilitación. Pero también puedo dentro de esta opción que dice acciones, consultar los diferentes rangos, donde ya me va a aparecer el detalle completo de ese set de pruebas de habilitación. Donde allí entonces me indican unos datos muy importantes que son necesarios para cumplir con la etapa de habilitación. ¿Y qué son? Nos dice cuál es el test set ID. Ese test set ID es como un identificador de las pruebas único para mi empresa. Es un codiguito que muestra allí la DIAN y le dice, mire, con este código es que usted me tiene que mandar a mí las pruebas para que quede habilitado. También le está notificando cuál es el prefijo que usted debe utilizar para el envío de las facturas, cuál es la resolución ficticia que se le generó a partir del rango, desde qué número hasta qué número usted puede utilizarlo y las fechas de vigencia, para que simplemente haga las pruebas de habilitación. Como les indicaba al principio, son pruebas, son datos ficticios. Esto lo genera automáticamente la DIAN y yo cuando haga una factura de venta se las tengo que mandar con estos datos para que la DIAN sepa, ah, mire, es que esta empresa X está en modo pruebas de habilitación. Por lo tanto, le voy a ir sumando para ver si cumple con el objetivo. El detalle es que yo puedo chequear. A mí me dice, mire, usted tiene que enviar unos documentos. Así es como el estado inicial de las pruebas de habilitación. Usted tiene que mandar unos documentos. Usted gráficamente los va a poder chequear cuando empiece a enviar. Y el objetivo es llegar a este dato. A poder ver las pruebas superadas satisfactoriamente. Donde le dice, las facturas usted tiene que enviar. 100 facturas de las cuales 60 tienen que estar aprobadas tiene que mandar 30 notas crédito, de las cuales 20 tiene que estar eh, aprobadas y tiene que mandar 30 notas débito, de las cuales 20 tiene que estar eh, eh, aprobadas. Ya cuando tengo este proceso superado, ¿qué eso se hace? ¿Cómo? A través del registro en Teladian y de suministrarnos a nosotros, a ContaPyme los datos para poder hacer esa etapa de pruebas, esos codiguitos que hace un momento estaba mostrando estos, este set de este set ID, estos prefijos, con eso se configuran dentro del contapyme en el pantallazo que hace un momento vimos, en modo habilitación para poder que haga esa etapa de pruebas. Una vez usted finalizó las etapas de pruebas, la DIAN le dice, "Señor, usted cumplió satisfactoriamente las pruebas de habilitación. Dígame en qué fecha quiere salir a producción, es decir, en qué momento ya va a empezar a emitir facturas reales." Usted indica en una fecha y a partir de esa fecha, entonces la DIAN le dice, mire, tenga presente algo. Esa fecha, a partir de esa fecha, es que a usted se le va a actualizar el RUT. Y ya el RUT va a quedar actualizado con una nueva responsabilidad, que es la responsabilidad 52. En el modelo de validación posterior, teníamos dos responsabilidades posibles. 37 o 38, facturador electrónico voluntario o facturador electrónico obligado. Ese en el modelo anterior. Pero ahora en este modelo de validación previa ya no existen 37 y 38. Existe solamente una. Y es la responsabilidad 52, facturador electrónico. Entonces, mire que por ejemplo, en este caso, yo también podría saber en qué modelo estoy. Si en mi root yo ya tengo la responsabilidad 52, es porque yo ya tengo que estar trabajando la numeración de facturación electrónica. Donde aquí voy a registrar mis datos para poder solicitar la nueva resolución de facturación electrónica para validación previa. Chequeo los datos de mi empresa como contribuyente y por, la menú, por el menú que dice Solicitar facturación electrónica, pues entonces lo que se hace es que puedo chequear que eh, voy a generar una nueva resolución. Esa nueva resolución lo que me va a pedir a mí es que registre mis datos con un nuevo prefijo, con unos nuevos rangos, para la numeración de facturación electrónica con validación previa. En este caso, entonces, nos dice prefijo. FV. me puedo inventar ahí alguno, donde sea mi prefijo el que voy a registrar. Se le recomienda sea un nuevo prefijo, diferente al modelo anterior que tenía. Aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo FV factura de venta electrónica, tipo factura de venta electrónica. En este caso, el rango de qué número hasta qué número. Le digo agregar y lo que me va a aparecer allí, entonces va a ser como el nuevo prefijo de, de, de numeración que yo estoy creando para la validación previa. Se firma el documento borrador, que es el 1302, donde es una resolución donde yo chequeo los datos. Sí, así va a ser mi nueva resolución de facturación electrónica. Y también entonces, yo ya le digo, voy a firmar el definitivo. Cuando le digo firmar el definitivo con el representante legal, pues chequeo todos los datos, firmo dicho documento y cuando ya está firmado, lo que me genera es el formato 1876. Este formato 1876 es la resolución final de facturación electrónica. Y esto donde lo estoy haciendo directamente en el portal de la DIAN, pero en el MUISCA, no en el nuevo portal. La numeración de facturación electrónica sí lo hago es todavía dentro del MUISCA, en el portal anterior. Una vez yo ya tengo entonces la resolución de numeración, la cual me indica cuál es el prefijo, cuáles son los rangos, me indica cuál es el número de la resolución, cuál es la fecha de vigencia, de inicio y de final, pues entonces esa información, esa resolución, yo la tengo que asociar al proveedor tecnológico. ¿Y cómo la asocio? Nuevamente entro al portal de la DIAN www.dian.gov.co pero entonces ya no entro por el menú de habilitación, porque es que recordemos que por ahí entré solamente para hacer el envío de las pruebas. Ahora ya entro por el menú que dice facturando electrónicamente. Cuando entro por esta opción, me aparece un nuevo listado dentro del menú de la parte izquierda, una opción que dice asociar prefijos. Y ese asociar prefijos es para que yo asocie el proveedor tecnológico que seleccioné en la habilitación con el nuevo prefijo que seleccioné o registré en la resolución de facturación electrónica. Entonces, allí lo que hago es que selecciono el proveedor tecnológico de Factory HKA y también selecciono el prefijo que autoricé en la formato anterior, en el 1876. Ya con eso lo agrego y queda listo. Ahí ante la Dian el trámite. Entonces, nuevamente, voy para las eh, preguntas. Acabamos de hacer un proceso de cómo me hago el registro, cómo saco la numeración y cómo lo asocio al proveedor tecnológico. Bueno, vamos a seguir pregunta eh, las preguntas. ¿El código de la actividad SIU son los dos primeros o los dos últimos dígitos? El código de la actividad SIU, y para eso me voy a remitir nuevamente a las diapositivas, para poder que podamos tener claridad, corresponde a los dos primeros dígitos. Vamos a maximizar acá. El código SIU lo consulto en dónde? En el root. ¿En dónde? En la actividad principal. Miremos que aquí también hay una actividad secundaria, según lo que vimos al principio, si su actividad principal no está obligado a facturar electrónicamente, pero usted genera ingresos por una actividad secundaria, esa actividad secundaria sí debe facturar electrónicamente según las fechas. ¿Qué códigos miro? ¿Los dos primeros o los dos últimos? En este ejemplo tenemos el código 6202. Chequeo el código de mi actividad SU Es el 62. No el 02, el 62. Ya con eso entonces tendría que yo ir a mirar. Vamos a hacer el ejercicio. 62, se me perdió. Lo veo por acá en el grupo número 7. Donde dice, mire... Código 62, ¿cuándo comienza? Ah, entonces el código 62 es del grupo número 7 que empieza la fecha máxima el primero de febrero del 2020. Ah, pero como esta misma resolución 62 para este grupo número 7 me otorga dos meses adicionales a la fecha de inicio, o sea que realmente yo con este grupo puedo empezar el primero de abril del 2020. Esa es mi fecha máxima de inicio a expedir facturación electrónica para el código SIU reportado en mi root con la actividad 6202. Entonces, ese es el mismo ejercicio que ustedes tienen que hacer. Yo veo que muchas, pregun muchas preguntas que nos hacen y por eso de pronto ustedes dirán, ah mire lo mala gente que no las quiere responder, que si mi empresa es el código 35 tal, que si mi empresa es el código 62 tal, tal sentarme pues a revisar cada uno de ellos, pues es como, digámosle, muy puntual para decirle, mire, usted empieza en tal fecha, usted empieza en tal fecha, más fácil, les digo cómo interpretarlo, entonces es muy sencillo, nuevamente, en su código del root, su actividad, coja los dos o tres primeros dígitos de esa actividad, viene directamente a este calendario de la resolución 64, busque su código, a qué grupo pertenece y si ese grupo está dentro de los primeros cuatro, recuerde que tiene a esta fecha máxima tres meses más, súmele tres meses más, si no está dentro de los primeros cuatro, sino que está del 5 al 14 mire la fecha máxima de inicio y súmele dos meses más que es lo que nos indica esta resolución 64 y ahí tiene usted la fecha de cuando su código debe empezar a facturar electrónicamente muy bien Vamos entonces con la siguiente pregunta. Bueno, esto ya la acabé de responder. Solo se mira el código de la actividad principal y la actividad secundaria no. Según vimos, si su actividad principal no está generando, eh, no está reportada dentro del de inicio de facturación electrónica, la actividad secundaria sí también la tiene que chequear por si le está generando ingresos. ¿Existe alguna sanción para los que no se acojan a la normatividad? Si sí, existen sanciones. Bueno, entonces, eh, aquí quiero aclararles algo y los voy a mostrar porque pues las, me las sé todas. Pero quiero indicarles, miren, la sanción puede ir según el párrafo 2 del artículo 7 del decreto 2242. Dice que se aplicarán sanciones del artículo 651 del Estatuto Tributario. Primero, por no enviar información. Dice aquí que cuando no se suministren los datos requeridos por la DIAN o no se haga dentro del plazo establecido y que no corresponda a información solicitada por la DIAN, se podrá aplicar una multa que no supere los 15,000 VTs Recordemos que un VT está en este momento en 34,270 pesos y dice que no supere los 15,000 VTs Si multiplicamos 15,000 por 34,270 pesos, una sanción máxima podría llegar a ser... 514 millones de pesos. Ahí hay unas condiciones. Otro podrá llegar a ser, el valor será fijado teniendo en cuenta distintos criterios. Por ejemplo, si no se suministraron los datos, el monto será el 5% de las sumas que no se reportaron. En caso de que la información sea errónea, alcanzará el 4% de la información. Por ejemplo, otro dato de sanciones que puede llegar a ser, dice expedición de facturas sin requisitos. La multa a esta falta es equivalente al 1% del valor de las operaciones facturadas sin exceder las 950 VTs, es decir, sin que la sanción ex exceda 32 millones de pesos. Si, por ejemplo, usted eh, hizo una factura de venta por un millón de pesos y esa eh, factura de venta... Eh, no la reportó, la DIAN le dice, le puedo cobrar el 1% de esas operaciones facturadas, ya o sea que ahí en este caso le estaría cobrando el 1% del millón, pero no solamente es de ese millón, sino de todas las facturas que usted haya hecho, entonces si usted hizo en el día eh, 30 facturas de venta, unas de 500 mil, 600 mil, 30 mil, 40 mil, sume todo eso y ahí le empieza a cargar el 1% por las facturas que no tenían reportadas o que son, o no cumplían con los requisitos y otro muy preocupante dice acá que otro motivo otra otro consideración es el cierre del establecimiento donde dice se refiere esencialmente a evasión quienes dentro de la obligatoriedad hagan caso omiso a las indicaciones de la DIAN y no realicen facturación electrónica podrán ser sancionados con la clausura de la compañía Bajo el concepto de evasión, también se, si son reincidentes con que las facturas no cumplen los requisitos, podrán ser penalizados y se les va a clausurar el establecimiento. Entonces, digámosle que allí sí hay sanciones grandes. En cuanto a plata, todas son de plata, porque igual que me cierren el establecimiento es plata que estoy dejando de percibir, pero mire que hay unas sanciones grandes si no se acogen a las fechas de inicio de la facturación electrónica. Otra pregunta. ¿Cuando se saque la resolución de facturación electrónica, la resolución por computador queda sin validez? Otra, si se venció la resolución de facturación anterior, ¿puedo solicitar nueva resolución? Sí. Sí a ambas. En este caso, la resolución por computador, cuando yo ya saque facturación por electrónica, esta ya inhabilita la factura por computador. Digámosle que en simultánea voy a poder trabajar es factura, por eh, factura electrónica, Facturación post y factura de contingencia. Son como las que tres que co eh, eh, coexisten en, en simultánea. Si se venció la resolución de facturación anterior, ¿puedo solicitar una nueva resolución? Si usted está sacando facturación por computador y, no sé, dentro de 15 días va a sacar facturación electrónica, pues entonces, ¿qué recomendación le haría yo? Antes de que saque la resolución de facturación electrónica y se le está venciendo la factura, la resolución de facturación de, por computador, Haga el trámite de ampliar la resolución de facturación por computador y ahí tiene un nuevo rango, pero después saque la de factura electrónica, porque si el día de mañana, supongamos, estamos sujetos a que le diga saque una nueva resolución y diga, vea, si amplían los plazos para más, para la resolución de factura electrónica y usted no había sacado la resolución por computador, no la tenía vigente, pues ahí sí ya no la va a poder ampliar porque ya tenía una nueva vigente de la facturación electrónica. En este caso, entonces, si usted se le está acabando la resolución por computador, la recomendación es amplíe esa resolución por computador, tenga el rango ya vigente y ahí sí haga el trámite de facturación electrónica. Pero si usted hace, se está acabando la resolución por computador e inmediatamente saca la de factura electrónica, ya no va a poder después sacarla de computador porque la electrónica tumba, la de facturación electrónica, la de factura por el computador, la inhabilita. En la factura se pueden colocar los conceptos reales que se facturan o hay algo estandarizado. Vendemos servicios de transporte de carga. Muy bien. Miren, hay unas... Uh Preguntas que las personas dicen, ah es que uno de los nuevos parámetros que la DIAN está indicando es que yo tengo que tener un código especial, un código estandarizado, que Colombia compra eficiente o que hay un nuevo catálogo donde usted tiene que tener sus códigos estandarizados. Eso es a futuro, eso es una visión que se tiene. Por el momento, eso no es obligatorio. Si en su empresa usted tiene sus productos y servicios codificados de una manera interna, ese código es el que se tiene que reportar a la DIAN. La DIAN no lo va a interpretar y no va a decir, ah, sí, es que usted lo tiene clasificado con que este código es esto para esto. No, porque usted no sabe, la DIAN no sabe usted cómo piensa y cómo está codificando sus productos y servicios. Pero dentro del sistema Contapime hay un nuevo, una nueva opción donde usted puede poner, si tiene su código, un código para Colombia Compra Eficiente o un código estandarizado para cuando el día de mañana la DIAN diga, es que ya ustedes me tienen que empezar a reportar con nuestros nuevos códigos, tiene que cambiar su codificación interna a estos nuevos, pues que usted pueda tener dentro de Contapime una opción de decir, yo siempre he conocido mi producto con este código, A102030, pero en Colombia Compra Eficiente corresponde al código XYZ1234AZ1F, no lo conozco. Entonces usted siga con su codiguito internamente dentro de Contapime y en un campo adicional pueda poner el código de Colombia Compra Eficiente o el código de cualquier otra solicitud que la DIAN haga. Así, entonces, el sistema, el día de mañana, cuando ya eso sea una exigencia, le va a enviar al proveedor tecnológico el código que la DIAN haya puesto en disposición y no el código interno suyo. Entonces, como para que le evite a usted tener que tener como un aprendizaje de nuevo a unos códigos X que todavía no conocemos en Colombia y que es un catálogo de múltiples, pero múltiples hojas donde están todas las posibles combinaciones de los productos y servicios que se pueden llegar a facturar. Entonces, en este caso, para conclusión, si usted tiene sus conceptos, ponga el código que usted maneja. Y si son diferentes servicios de transporte, de carga, el código que usted está manejando para sus servicios. Preguntas. Según la resolución 48, solo se puede utilizar facturación de papel, computador, los de validación posterior? los de validación previa, nada, a facturar electrónicamente. Bueno, aclaremos algo allí. La resolución, vamos a mirarla, la resolución 48, que nos indica como otros medios de facturación, lo que nos indica claramente es, el artículo 1, dice, sistemas de facturación que podrán utilizar los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, sin validación previa. Es decir, si yo todavía no estoy obligado a empezar a expedir facturación electrónica de venta con validación previa, porque no se ha cumplido el, el calendario, la fecha máxima de inicio, dice acá, los sujetos que tengan la obligación de expedir factura electrónica sin validación previa, dice acá, y los demás sujetos que tengan la responsabilidad 37 o 38 en su registro tributario podrán utilizar los sistemas de facturación previstos en la ley y reglamento, incluyendo, dice acá, factura de talonario, factura de papel o factura de papel, factura por computador y demás documentos equivalentes, siempre que los mismos cumplan con las condiciones y requisitos que regulan la obligación formal de facturar. Y dice acá algo muy claro. Dice que, en todo caso, parágrafo 1, los sujetos indicados en el presente artículo deberán atender lo dispuesto a la resolución 20 en cuanto al calendario, a los plazos de inicio. En este caso sería con los nuevos plazos que están en la resolución, con la ampliación. Y también nos indica que esta información en el parágrafo 2. Una vez se cumpla el plazo para iniciar la expedición de factura electrónica de venta con validación previa, dice aquí que deberá cesar la expedición de la factura sin validación previa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que empezar a facturar electrónicamente, supongamos en febrero del próximo año, en este momento yo puedo estar facturando por computador, por papel o factura con validación posterior. No importa, no voy a estar sujeto a sanciones. Puedo seguir con cualquiera de esos modelos o con documentos equivalentes. Sin importar si soy del grupo 1, 2, 3, no. Todavía no me obliga la ley. Puedo utilizar los modelos anteriores. Pero dice acá, debo cesar de expedir factura electrónica de venta sin validación previa, en las fechas en que ya la ley me indique en la resolución. Es decir, según el calendario, en esa fecha, a partir de ahí, yo tengo que empezar a expedir facturación electrónica con validación previa. Si no lo hago, ¿qué pasa? Ah, viene lo que hace un momento estábamos chequeando, las diferentes sanciones que vimos que podía acarrear el no cumplir con el inicio de la facturación electrónica. Muy bien como pues ya es como de autorización de parte de ustedes y quiero por favor que me indiquen porque pues no quiero eh, manipular el evento en vivo es, son las eh, 10 y 45 tengo algunas preguntas adicionales si ustedes quieren me puedo extender 15 minutos más y nos vamos digámosle hasta las 11 lo que logramos lo que logremos eh, responder si ustedes están de acuerdo Quiero, por favor, que interactúen por allí por el evento en vivo. Me indiquen si sí o no. Igual, el evento va a quedar grabado. Los que se puedan quedar excelente, porque pues la idea es aprovechar estos espacios para aclarar toda la mayor inquietud que se pueda. Si no, pues entonces entendemos los compromisos. Eh, el evento va a quedar grabado y entonces lo podrán visualizar en, en otro momento. Pero para los que se quieran quedar, pues bienvenido. Para nosotros, un placer contar con todos ustedes. Eh, nos indica por acá la señora Jessica Ramos, sí, sí, por favor, la señora Miriam Arisa, sí, por favor, eh, todos, todos, sí, sí, sí, o sea, mayoría gana electrónicamente. Muy bien, bueno, entonces vamos a tener presente algo. Si no se actualizó el root, no está en validación previa, recordemos algo, si mi root no está actualizado, con responsa o está actualizado con responsabilidad 37 y 38, eso es validación posterior. Para poder saber si estoy en validación previa es porque tengo que hacer los pasos que hace un momento veíamos en las diapositivas, habilitarme, cumplir con el set de pruebas, registrarme ante la DIAN como ya ha validado satisfactoriamente con las pruebas, a partir de ahí entonces crear una nueva fecha de, de facturación y con eso tener una nueva, eh, un nuevo root con una responsabilidad 52. O sea que en este caso, si no le han actualizado el root con responsabilidades 37.38, usted no está ni en validación posterior, lastimosamente, ni en validación previa. Siga como la facturación por computador según los indica la resolución 48. No hay problema. Pero sí, empieza a hacer el trámite para registrarse, para habilitarse en validación previa, según lo vimos hace un momento. Ahora, dice acá, una empresa se creó en marzo de este año. Debe empezar a facturar electrónicamente. Eh, depende. Recordemos que la facturación electrónica no está obligado para todo el mundo. Si es responsable de IVA o impuesto al consumo, sí. Si, la, si se creó este año, eh, tiene que chequear su actividad, su actividad económica. Según el calendario, las fechas de inicio, a partir de esas fechas es que usted tiene que empezar a facturar electrónicamente. No es que porque se creó ahorita en septiembre del 2019, y tenía una actividad que inicia en enero del próximo año a facturar electrónicamente, en septiembre la creo y tengo que empezar a emitir facturación electrónica de venta. No. Ya miremos que la resolución 64 nos dice que las empresas que se estén creando y que si usted ya eh, le pasó la fecha de inicio, pues tiene dos meses adicionales a partir de adquirir la obligación a facturar electrónicamente. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las facturas que expiden en bombas de gasolina, peajes? ¿Ellos deben facturar electrónicamente? Muy bien. Recordemos que existe un concepto de validación como puntos de venta y también documentos equivalentes. Por ejemplo, estos peajes, eh, lo que son boletas de, de, de lotería o tiquetes de, de cine... Estos son documentos equivalentes que eh, eh, continúan, con la facturación que continúan en, en, eh, de la mano con la facturación electrónica. No es que eh, tenga que cambiarme a facturación electrónica, coexisten con ella. O sea que no está obligado a expedir facturación electrónica de venta. Si está emitiendo facturación post, puede seguir trabajando como facturación post para emitir los, docu los documentos. Pero si supongamos algo, dentro de la estación de gasolina venden servicios de cambio de aceite, venden lubricantes. Tienen una, una, otros servicios allí de, de venta de, de diferentes eh, repuestos. Ah, chequelo. Porque es que si un cliente va y le dice, venga, yo necesito cambiar el combustible, eh, cambiar el, el aceite, necesito unas reparaciones que ustedes hacen acá, unos servicios de un taller, entonces, mire que esos servicios y todo esto, eso ya no es como un punto de venta. Eso ya puede ser ya catalogado como una facturación electrónica. Porque es más, su cliente le puede decir, si sí, es que yo vengo de la empresa X, necesito la factura que le acabo de pagar para poder ser, dedu para deducirla de impuestos. Entonces, allí ya no se debe entregar facturación POS. Ya debería ser una factura electrónica. Entonces, digamos que el contexto es analizar ¿Qué servicios están prestándose dentro de esta estación de gasolina para poder mirar si solamente con documentos POS o equivalentes puede continuar o si le obliga también a facturación electrónica? ¿Con la facturación electrónica toca seguir actualizando la numeración? Sí, total. O sea, usted le dan un rango. Factura electrónica de la 1 hasta la 1000. Se le está acabando la 1000. Tiene que volver a sacar una nueva resolución de la 1001 a la 2000 o otro rango totalmente distinto, pero igual. Tiene que seguir sacando la numeración, ampliándola por el sistema Muisca. De registro ante la DIAN, primero en la habilitación, luego el set de pruebas, luego en el Muisca para la numeración y luego otra vez en el portal de la DIAN por facturación no electrónicamente, asociar esa resolución con el proveedor tecnológico. Bueno, preguntas. Bueno, aquí veo que son varias preguntas respecto como al mismo tema. Para las pruebas de habilitación, ¿Se debe tener la firma electrónica? Sí, porque para poder enviar la firma, eh, las pruebas de habilitación, que esas sí van a la DIAN, ya yo tengo que tener como un ambiente, eh, digamos, le estoy simulando un ambiente productivo. Por lo tanto, la firma electrónica se debe tener. Es necesario hacer todas las pruebas de habilitación, 60 facturas, 20 notas débito y 20 notas crédito. Las pruebas que exige la DIAN, que son 100 si es una persona que no tiene ese número de documentos porque es muy pequeño, de todas maneras está obligada a hacerla. Sí, o sea, independiente de que mi empresa facture muchísimos documentos o poquitos, pues eso es una simulación. Si yo tengo que empezar a facturar electrónicamente, tengo que hacer esas pruebas. Pues existen empresas que dicen, no, pues yo emito 50 facturas en un día y puede que los montos sean pequeños, pero puede que hay empresas que dicen, no, yo emito cuatro facturas en el mes, pero los montos son de mil millones, dos mil millones. Puede ser un volumen muy grande en cuanto a plata, pero no en cuanto a cantidad. Para la DIAN eso es independiente. Si yo emito una o muchas, si yo emito una de 100 pesos o de mil millones, no importa. Eso no es que la DIAN está chequeando. Pero si yo me voy a registrar como facturador electrónico, es claro. El requisito son 60 facturas de venta, 20 notas crédito y 20 notas crédito. Si estoy con el modelo de eh, proveedor tecnológico o software propio ¿qué fechas se deben tener las facturas ficticias de habilitación? ¿el mes en que se envían o todas en una sola fecha? eso no lo valida la DIAN usted puede hacer todas las facturas hoy y simplemente hace una, la duplica las 60 veces y las envía a la DIAN le hace una nota crédito y la duplica y la nota crédito también no importa, eso no es que diga, es que hoy tengo que hacer cinco facturas, mañana otras cinco facturas, pasado mañana otras cinco. No, para nada. Usted puede hacerlas todas en un mismo bloque y enviarlas sin importar si quedó toda una tarde haciendo el proceso de habilitación o lo dividió en una semana o en 15 días. No hay ninguna consideración al respecto. El proceso de habilitación se puede iniciar antes de solicitar la facturación electrónica. Bueno, recordemos que la habilitación es que está solicitando facturación electrónica. Para yo poder quedar eh, dentro del modelo de facturación electrónica, tengo que primero cumplir esa etapa de habilitación. entonces Digámosle que el, la habilitación es el primer proceso o el primer momento para llegar a cumplir el proceso de facturación electrónica. sin no alcanzo a enviar todas las pruebas, porque debo facturar de forma real a partir del 1 de octubre, eso trae alguna sanción para mi empresa. Bueno, si, si estuviésemos, digámosle, con fechas ya no ampliadas, le traería una sanción, como lo vimos hace un momento. Pero gracias a que se generaron una ampliación con la resolución 64, entonces ya diría uno que no es el primero de octubre, sino que le dio un mes más. O sea, que sería para el primero de noviembre. Ahí tendría tiempo para hacer las pruebas de habilitación. Recuerde que usted puede hacer las pruebas de habilitación dentro del software. Tiene dos opciones dentro de su misma contabilidad o crea un área de contabilidad ficticia, recupera una copia de seguridad y la hace a medida que tenga la disponibilidad de tiempo, siempre y cuando antes de las fechas máximas de inicio. Y usted puede seguir trabajando en su contabilidad con el modelo anterior de facturación. Factura por computador, factura por papel, factura con el modelo anterior de facturación electrónica si es que ya estaba registrado. Es decir, que para hacer el proceso de pruebas no es que usted tenga que cesar y dejar de hacer la facturación normal de su día, ¿no? Porque entonces su empresa debe subsistir, tiene que hacer facturas y si no hay ingresos, entonces, ¿cómo vamos a vivir? O se tiene que seguir trabajando normal y las pruebas de habilitación las está haciendo en otro ambiente. ¿Cómo se manejaría la facturación electrónica si la empresa vende puerta a puerta y actualmente realiza facturación en sitio? Para las empresas que facturan mediante sistema POS, ¿cuál será la transición? cómo se hace con la facturación post, que son facturas de gran nivel diario, por ejemplo, una empresa de venta de ropa. Estamos hablando entonces del tema de facturación puerta a puerta. Facturación post. Recordemos que si yo estoy trabajando puerta a puerta, ahí me queda muy complicado yo hacer una facturación electrónica. A veces estoy con un PDA, con un dispositivo haciendo la facturación, un pedido ahí en línea, en la calle, pues yo ahí ya no puedo acceder a ese modelo de facturación electrónica. Lo mismo, las empresas que facturan POS, una ferretería, un supermercado, pues yo no puedo darme el lujo en un supermercado de estar pagando algo y, señor cliente, espera un momento, yo hago la facturación electrónica y se la envío a la DIAN para que me retorne el Estado. Si bien son milésimas de segundo que este proceso se realiza, pues la facturación POS es mucho más ágil porque no hay una validación ante la DIAN, ¿cierto? Entonces, pues digámosle que son documentos que coexisten y yo puedo seguir con la facturación post. Pero debo tener en cuenta algo. Supongamos una, una ferretería, un supermercado nuevamente. El cliente viene y le dice, no, es que estoy haciendo un, unas compras para la empresa, porque nos vamos de paseo. Entonces necesito eh, comprar todo este mercado y lo tengo que llevar a la empresa para que después deducción de impuestos. La facturación post no le va a servir para deducción de impuestos. Ahí tiene que pedir factura electrónica. Entonces, si el mercado fue 700 mil pesos y más unos impuestos asociados, la facturación POS, ahí al cliente no le va a servir para después que venga, yo le hago la, el análisis de deducción, el cliente le va a exigir facturación electrónica. En este caso, entonces, las empresas que facturan POS, si bien no están obligadas por la DIAN a expedir facturación electrónica, si hay como, digámosle, una obligación comercial, porque los mismos clientes el día de mañana le van a empezar a exigir entregueme factura electrónica en vez de factura post para yo poder deducir impuestos. Entonces, digámosle que las empresas van a tener que estar en capacidad de poder emitir tanto facturación post como facturación electrónica. Que su día a día puede que el 90% de las facturas sean post. Ah, sí, pero en la eventualidad que le pidan electrónica debería de estar preparada para poderla emitir. Siguiente pregunta. Para el caso de una ferretería, si ningún cliente me pide factura electrónica, ¿no se envía ningún tipo de validación a la DIAN? Es claro. Si yo no tengo para qué emitir facturación electrónica, si yo no debo emitir facturación electrónica, ni estoy emitiendo, pues ese documento no va a la DIAN en ese momento. Ese documento, pues yo ya lo relacionaré después cuando tenga que presentar la información exógena a los medios magnéticos. Pero ya en el siguiente periodo que corresponda pero el documento como tal si yo no le estoy entregando un documento electrónico a mi cliente, ese no va a la Dian. esa es una factura que usted está haciendo factura por computador y que va dentro de sus registros para sumar, restar la parte de impuestos para cuando presenten los medios magnéticos o la información exógena. siguiente pregunta con factura de validación previa ¿puedo usar también facturación POS? bueno, ya vimos que sí coexisten ambos modelos nuestra empresa está facturando electrónicamente con validación posterior. Al pasar a validación previa, se deben hacer de igual manera estas pruebas. Totalmente. No importa que usted no vaya a empezar desde cero, ya haya venido con el modelo de validación posterior, las pruebas de habilitación para validación previa se deben de realizar, sin importar qué modelo estaba haciendo. Una vez que termine las pruebas, ¿quién me autoriza para habilitarme como facturador? La DIAN. Las pruebas están llegando directamente a la DIAN. No es Contapime quien lo autoriza ni lo valida. No es el proveedor tecnológico de Factory quien lo valida. No, es la DIAN. La DIAN es la que recibe los documentos electrónicos. Chequea, aprobado, aprobado, rechazado, aprobado, rechazado, tan, tan, tan. 60 documentos aprobados en facturas de venta de eh, 20 notas crédito, 30 notas crédito. Listo, habilitado. Es la DIAN quien le da ese esa autorización o esa a, habilitación. ¿Se puede registrar en el con el facturador de la DIAN, pero cambiarlo después si compra un software? Sí, en teoría se puede hacer. Yo puedo tener diferentes proveedores tecnológicos o diferentes modelos. Yo puedo tener la, el, el portal de la DIAN, el proveedor tecnológico o un software propio, pero tenga en cuenta algo. Para cada uno de los modelos tiene que hacer las etapas de pruebas. ¿Haz que yo me registré con el, con el software gratuito de la DIAN? Tuve que hacer pruebas de habilitación con el software de la DIAN. Ah, pero el día de mañana me voy a cambiar a un software RP para... y escoger un proveedor tecnológico. Ah, tiene que hacer otra vez las pruebas. Ante cada switcheo de software gratuito, software propio o proveedor tecnológico, tiene que cumplir con el proceso de pruebas de habilitación. Cada vez que vamos a ingresar a la página de la Dian para verificar cómo va el proceso, hay que solicitar el link para el ingreso. Sí, eso es digámosle, un punto eh, que es como incómodo la DIAN manda el enlace, ese enlace está vigente por una hora, se terminó la sesión de la hora, Vuelvo otra vez y solicite, le llegó al correo electrónico del gerente o del representante legal, bueno, de la persona que tenga registrada ya en el RUT, y ese correo es el que me permite a mí ingresar de nuevo por una hora. O sea que, digámosle que para hacer las pruebas de habilitación, la recomendación es lo más rápido que lo puedan hacer en ese transcurso de esa hora para que no esté uno también molestando de pronto al gerente, viajando en una junta, en una reunión, Venga, me comparte el correo. Venga, me comparte el correo otra vez. Digámosle que son modelos que se están trabajando allí con la Dian, pero ese es el requerimiento. Hay que solicitarle. Los que tenemos la responsabilidad 37, ¿ya estamos en producción en validación previa? No. Recordemos que esa responsabilidad 37 es del modelo de validación posterior. Tiene que hacer todo el proceso de nuevo para habilitarse como facturador electrónico en validación previa, uh -huh. hacer las pruebas de habilitación uh -huh. y tiene que pasar también al nuevo eh, modelo de validación previa con su RUT actualizado. Facturo en dólares. ¿Cómo se hace la factura electrónica? Tal cual. Mejor dicho, dentro de ContaPyme expliquemos acá un, un poco... Dentro de Contapime, cuando ya estamos dentro del sistema, pues yo le voy a indicar si voy a hacer facturas de exportación. Cuando yo le habilito esa opción dentro del documento, habilitar facturas de exportación, es porque dentro del sistema, cuando voy a emitir una factura y que yo ya tengo creado mi cliente con un tipo de documento extranjero, que son los datos que la DIAN pone cuando yo creo una persona, pues cuando yo vaya a hacer la factura de venta, yo registraría... Eh, la factura en la moneda que corresponde. Entonces, recordemos que acá dentro de ContaPyME, dentro del sistema, dentro de su interfaz, existe una opción que le dice en qué moneda va a facturar. Según la TRM del día que se tenga registrada, él convierte la cantidad de, eh, digamos, en este caso, eh, vamos a escoger dólares, voy a escoger pesos. Dólares, cargaría al cliente, pues entonces sería un cliente eh, internacional. Digámosle, por acá tendría uno, eh, este señor Ronald Sampaoli. Donde yo le voy a facturar unos productos o servicios en dólares. Yo le estoy indicando en qué moneda lo estoy facturando. Ya previamente tuve que haber cargado la TRM del día para que el software automáticamente haga ese registro de esa tasa de cambio. Y cuando yo le emito la factura de venta, tengamos algo muy importante presente, es que las facturas de venta para, el, para eh, de exportación me pregunta algo que son los términos internacionales de comercio electrónico, que son los incoterms. Por lo tanto, allí, cuando yo emito una factura de exportación, debo de indicarle cuáles son esos términos que si el producto se está entregando con costo y flete, si se va a entregar en un punto, en la terminal, en fábrica, bueno, quién va a carrear todo eso. Y esos son términos que dentro de la factura de venta de exportación, la DIAN chequea, y se validan dentro de esos 264 puntos que hacen que, que al principio les mencionaba. a que estos son para la factura de exportación que se tiene que chequear. Y digámosle que dentro del sistema Contapime es muy amigable y muy, muy sencillo, porque simplemente al, al detectar que es una persona por fuera del territorio de Colombia, eh, se hace todo el proceso de facturación electrónica de exportación. Otra pregunta. Hay que generar una resolución 1876 por cada prefijo. Uno para facturas de venta, otro para notas crédito y notas débito. ¿Cómo se hace la numeración de las notas? Tengamos en cuenta algo. No, en la DIAN solamente saco resolución 1876 para las facturas de venta. No se sacan para las notas débito y notas crédito. Esa numeración yo la genero internamente yo me puedo inventar mi prefijo y mi rango de numeración para las notas débito y notas crédito. Entonces, en el formato 1876, solamente, ¿qué puedo llegar a ver? La factura de venta de exporta, eh, electrónica y se recomienda también la de contingencia, que se saque la de contingencia ante la DIAN. Pero las notas débito y las notas crédito, no. Ahí yo puedo llegar y decir, me invento NDE, Nota Débito Electrónica, NCE, Nota Crédito Electrónica, de un rango de la 1 hasta 10,000. Eso no se tiene que reportar ante la DIAN, ni se registra. En la actualidad no manejo prefijo con la facturación electrónica. ¿Es obligatorio? Si hay varias sucursales en varias ciudades, ¿puedo tener varios prefijos? Bueno, sí, para las dos. Eh, no, pero no para la primera, sí para la segunda. Es decir... Manejo, no manejo prefijo. ¿Es obligatorio? No es obligatorio tener prefijo para facturación electrónica. Sin embargo, es recomendable. Es bueno que uno sepa eh, con el prefijo que tiene de facturación electrónica que está identificando que es factura electrónica de venta, que la pueda identificar del modelo anterior. Entonces, si usted en el modelo anterior no utilizaba prefijo, pues entonces, genérele un prefijo para la electrónica, para que usted el día de mañana pueda buscar una factura y diga: Ah, es que esta era del modelo anterior y esta es del nuevo modelo de facturación electrónica. Sin embargo, no es obligatorio ante la DIAN, pero es recomendable para el sistema. Si hay varias sucursales en varias ciudades, puedo tener varios prefijos. Claro que sí. Yo, dentro del formato 1876, puedo solicitar diferentes prefijos, porque tengo en una ciudad A, B, C diferentes sucursales y para cada uno les va a tener. Un prefijo de numeración y un rango. Puedo sacar cuantos prefijos quiera Y esos se relacionan ante el proveedor tecnológico. Ese es punto clave. ¿Cuál es el prefijo sugerido para la factura de contingencia? Bueno, ahí la factura de contingencia eh, se recomienda uno que la misma Diana eh, ha recomendado, que es, son las siglas CSFE. Como contingencia, servicio, factura electrónica. Las iniciales. CSFE. Se le recomienda para que usted pueda identificar y trabajemos todos con ese mismo concepto de acuerdo a las sugerencias que la DIAN ha realizado. En contingencia, cuando genero la factura y luego ya esté habilitado, ¿toca generar nuevamente la factura o qué pasa con la secuencia de la facturación? La factura que yo emita en contingencia, yo ya se la entregué al cliente. Ese documento yo ya no lo puedo modificar. Él ya quedó con un número de contingencia, supongamos CSFE1. Él ya se fue y ya llevó para su sistema de contabilidad propio y registró eso como una factura de compra. Yo no puedo venir desde la noche a la mañana y decirle, ah, no, quito este CSFE1 y pongámoslo como FV500. No, yo no puedo hacer eso. Ese número se conserva, simplemente que cuando yo haya superado la contingencia, <coughs> a la DIAN, le reporto ese número para que la DIAN sepa que estaba en contingencia. Y yo no es que la tengo que replicar en otro consecutivo totalmente distinto. No, yo le tengo que notificar a la DIAN ese mismo consecutivo que le entregué al cliente porque ya lo tienen en su contabilidad. En el sector de ingeniería se facturan, son servicios, un texto de aproximadamente media página. ¿Hay algún inconveniente? No. No hay ningún inconveniente. Usted puede en su factura de venta poner su concepto, se pueden poner observaciones al documento y se puede emitir la factura de venta tal cual, ante la DIAN con el código, con el concepto del servicio que se tiene, en observaciones y notas de la representación gráfica va a salir la información completa que usted desglosó y no hay ningún inconveniente para que se facture toda la cantidad de texto que usted indica, porque es el día a día de su empresa, es su, su proceso comercial. Tenemos clientes que no tienen correo electrónico. ¿Qué hacer? Si no tiene correo electrónico, una sugerencia es, y que muchas empresas han adoptado, creen un correo interno dentro de la empresa, un correo genérico, para cuando sus clientes no tienen email, pongan ese correo electrónico, y así cuando se les envíe la representación gráfica, pues les llegue al email interno. Ustedes dirán, ¿pero de qué me sirve a mí eso? Pues no le sirve sino para el hecho de que cumpla con el requisito de que se envíe a un email la notificación de la representación gráfica. Sin embargo, a la persona que no tiene el correo Bueno, me indican que la transmisión se había pausado, pero ya logramos eh, chequearla. Algunas personas nos indican que siguió el evento. Por favor, me confirman de nuevo. Listo, 3, 2, 1. Muy bien, seguimos entonces eh, con las preguntas. Tenemos clientes que compran de contado por ventanilla en efectivo. ¿Le podemos imprimir una física? Según lo acabamos de ver, sí. Podemos entregar la representación gráfica, que es una representación de la factura del XML, totalmente válido. Si se manejan varias empresas, ¿cómo sería el proceso de facturación? es decir, desde la misma licencia se manejan tres razones sociales diferentes. Cuando son tres razones sociales diferentes dentro de Contapyme recordemos que tenemos la opción de crear múltiples empresas. Como son tres razones sociales diferentes, cada razón social con cada NIT tiene que hacer el proceso de habilitación de registro, habilitación, sacar la resolución y hacer todo el proceso de, de facturación electrónica. Dentro de Contapyme simplemente se crean las tres empresas, se le crean las configuraciones en los documentos de soporte que corresponden según los datos que sacaron ante la DIAN, se hacen las pruebas de habilitación, se genera ya ese cumplimiento, se saca la resolución final, se asocian al proveedor tecnológico, se configuran y se emiten las facturas de venta. O sea, no hay ningún problema dentro de la licencia, se emitan las facturas electrónicas de diferentes empresas, siempre y cuando yo tenga el módulo de eh, múltiples contabilidades, que es el que me va a permitir a mí crear múltiples empresas, es decir, para llevarle la contabilidad a NITs o de razones sociales totalmente diferentes. Si solicita la factura para realizar un pago, pero aún no se entregan los materiales, ¿es posible hacerla? Sí, total. O sea, si, si le dice un cliente, mire, es que yo necesito la factura para poder realizar el pago, pero yo los productos los pido la otra semana, Digámosle que eso no le puede entor la facturación electrónica no le puede entorpecer a usted su proceso comercial. La facturación electrónica tiene unos fines, eh, digámosle, fiscales y de registro ante la Dian en línea, pero su proceso comercial no puede estar alterado y no puede decir, venga, yo cambio, entonces no le emito factura porque yo no le he, eh, no le he entregado los productos. No, usted sí le puede entregar la factura electrónica. El día de mañana ya tiene un control aparte para entregarle los productos, pero sí la puede realizar para poder que el cliente pague. Por medio de Contapyme se puede manejar inventario integrado a la facturación y contabilidad. Claro, esa es la gran ventaja de Contapyme. Esta es la gran diferencia de Contapime y de su integración nativa con proveedores tecnológicos a la de, por ejemplo, la DIAN. En la DIAN ustedes pueden emitir facturaciones, eh, facturación electrónica. Pero tienen que hacerlo uno a uno, manual, registrar sus productos. Eh, esto no le va a integrar a los inventarios. Esto no le va a integrar a una contabilidad. Esto no le va a tener un histórico de cartera. Todo su proceso administrativo y, y, y contable. Esto simplemente es para, dentro de la DIAN, usted emitir los documentos. Ah, es que yo quiero tenerlo con la contabilidad. Pues sí, señor, usted lo hizo en la DIAN. Vaya y regístralo también dentro del software. Mire que hay un proceso de doble digitación pérdida de tiempo, no sería bueno porque entonces a qué hora yo voy a estar registrando aquí y allá, se me olvidó la de aquí en allá y entonces no tengo los datos reales con el sistema, con Tapime hay una integración el software es un RP integrado, es una solución empresarial y esa solución empresarial que es lo que hace le permite cumplir con los requerimientos de la DIAN, en este caso por ejemplo la facturación electrónica entrega el xml pero también se lo va a integrar de una con su contabilidad para los impuestos automáticamente para que después los pueda reportar en medios magnéticos en información exógena entonces digámosle que esto es la ventaja de un software como contapime que le integra las diferentes áreas de su empresa y no tiene que hacer usted procesos de digitación de doble registro esa es la integridad de un software como contapime muy bien pues viendo allí que las preguntas se respondieron, la mayor cantidad de preguntas y nuevamente respetando los tiempos, quien presentó excusas, les dije que hasta las 11, pero fue tan bueno el, el, el tiempo y, y digamos, los comentarios que habían que me animé a seguir respondiendo preguntas. La idea es eh, poder trabajar como de la mano con ustedes, de los comentarios que ustedes nos están haciendo. No quiero excederme más en tiempo, lo que los invito es por favor para que nos continúen eh, siguiendo en los diferentes eventos que estamos realizando en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet www.contapime.com, donde pueden encontrar información de los diferentes eventos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, para que nos sigan, compartan dicho evento y que puedan ustedes estar actualizados con la información que día a día la DIAN está haciendo, no solamente en temas de facturación electrónica, sino temas tributarios y contables. Los invitamos para que también entonces, se contacten con nuestro departamento comercial. Eh, en nuestra página de internet están todos los datos. Nuestro departamento eh, comercial está presto a brindarles cualquier asesoría que ustedes requieran en cuanto al tema de facturación electrónica, de licenciamiento del mismo sistema para que sepan cómo con Contapyme es muy sencillo poder cumplir este requerimiento que la DIA nos está demandando de la facturación electrónica. No solamente lo hacemos fácil, sino que lo hacemos rápido y ágil. Los invito entonces para que nos contacten por nuestras páginas, nuestra red de distribuidores a nivel nacional e internacional. Están prestos también a brindarles cualquier asesoría. Y a todos, pues, muchísimas gracias y hasta un próximo evento. Les invito para que continúen allí publicando información y comentarios sobre dicha capacitación que vimos el día de hoy y la compartan en sus redes sociales. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.